Gracias por estar con, con nosotros aquí en esta noche de domingo, felices, contentos de llegar hasta sus hogares y por supuesto con una invitada de lujo, Trudy Murillo Aliaga que está compartiendo. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Muy cómoda, muchas gracias. ¿Sí? Sí. ¿Y las preguntas de la gente? Más bien estuvieron tranquilas, me esperaba... Tuvimos que filtrar un poquito, <risa> y te dicen. decía. Habían varias niñas, sobre todo jovencitas, que estaban escribiendo porque quieren saber un poquito más. Vamos a dejar más a la, a adelante tu, la dirección del ballet aquí en La Paz, ¿no? Con que sería interesante. Claro ¿no? sí. Veíamos la rejilla de bitácora y en este sector nosotros vamos viendo elementos y también fotografías. Tal es el caso de, de aquí, de, de este elemento importante para todas las bailarinas, ¿no? ¿Qué, qué sientes cuando ves esto? Las zapatillas Es una parte mía, ¿no? Como parte mía para... del cotidiano, ¿no? No es una zapatilla, sino es algo con lo que yo trabajo, un instrumento uh -huh. Sí uh -huh. Uh -huh. Es un elemento primordial, es el espíritu de todo lo que eres tú Sí, es donde te, te pones eso y comienzas a plasmar todo lo que quieres crear con tu cuerpo, ¿no? Sí. A los seis años ya tenías unas zapatillas muy parecidas a esas. Sí, chiquititas, que guardo mis primeras zapatillas de punta, sí. sí. Y seguro ya también un poquito malogradas, ¿no? Totalmente. por tanto Totalmente. Además que ha ido evolucionando también, ¿no? Todo. Ah, mira, uh -huh. qué lindo, sí. ¿no? Qué bien, mira, la verdad que, que, que guardar esos, es, eh, eh, es muy lindo porque le vas a mostrar a tus otras generaciones también, Total. a tus hijos también Sí, sí, me encanta <ríe> Qué bien, qué bien, sí. la verdad A ver, ahora sí Trudy, vamos a ver esta fotografía de nuestra producción ¿Qué representa para ti el sushi? Bueno, me encanta y además que representa todo el amor familiar porque mi cuñada es, tiene un restaurante japonés Aprovecho ah, para hacer propaganda que es el New Tokyo Ah, mira, he, he, he ido, he ido Y ¿no? entonces es para mí, además que me encanta Es una, una comida hecha con amor y con delicadeza y con perfección Entonces sí. es algo muy especial para he mí He vi vivido esa experiencia del sushi es muy, en ese Es muy, mucho ritual, qué bueno sí, sí, es muy lindo además Es maravilloso, es pero, el mejor restaurante sí. <risa> No, nos, va, nos van a descontar a mí el sueldo por, por hacer ese, ese chivito de publicidad Aquí todo se ríe Pero, a ver, sí. eh, ¿tú cocinas? Sí, sí, cocino ¿Sabes hacer eh, sushi? Hemos hecho varias veces sushi Pero realmente me parece que Teniendo un, una, un monumento del sushi Como es de, mi, de claro. mi cuñada y su mamá Jamás como ellas ¿Y ¿no? por pero... qué? ¿Por qué el sushi? ¿Por qué no otra comida Mucho más tradicional boliviana? Ah, no, me encanta la comida tradicional también O sea, dime un, un no sé Me encanta una sacta, digamos ah, O un ají de lengua belli. que hace mi suegra Que es maravilloso Pero el sushi me parece que tiene Como esa cosa mágica en los sabores y en la manera como te preparan el alimento sí. también a mí no me gustaba mucho el sushi hasta es, que es, sí. me hicieron probar los cocidos eso sí los ah, es los, los crudos son ¿no? es, es un gusto adquirido <risa> <risa> sí. mi productora dice el sushi en el cuerpo dice ha tenido alguna vez una experiencia no no no, no. dónde está el vino <risa> creo que sí no, no ya aprovechamos a darle la bienvenida a Meli que se incorpora a nuestro equipo de Súper. referentes una gran productora hemos trabajado con ella Qué bueno. y por supuesto Pamela y todos el equipo de Ave y a la Televisión. Maravilloso, Como sí. tú has visto, ¿no? Sí, sí, Intentamos sí. hacerlo siempre con pasión, así como tú en el talento, Muchas nosotros gracias. en la tele. Sí, sí, sí. sí. Muy lindo. Sí. A ver, la siguiente imagen, por favor. Nos emocionamos acá. ¡Oh, qué lindo! <risa> bueno, es que... El mate. Es parte de mí. Puedes preguntarle a mis alumnas que puede faltar todo, pero no hierba mate ni en casa ni en la escuela. Lo, lo descubrí en Argentina y me parece oh. que es un elemento que une. Con la pandemia está complicado, ¿no? Por compartir, pero pienso que tiene una magia prepararlo, el compartir, claro. charlar, se hace una, un ambiente y me mantiene muy... Enérgica. Y la magia va un poquito más antes, ¿no? En el tema de cebar, de curar el poro, el mate, de curar el poro. No me gusta que muevan la bombilla. Claro, No, <risas> la, la, yo tengo un kit aquí en el canal de todo. Claro, eh, es es un de ritual, cuerina, es un todo, ritual, alucinante. Sí, es hermoso, Y aquí muchos de mis colegas eh, les gusta el mate. Les gusta a Diego Montaño, a Fernando Cabero, entre otros sí. compañeros que también sí, están todo el tiempo con el y poro. Y hace bien y bueno, es algo que me acompaña mucho. Sí, uh -huh. además que dicen que ayuda para que nos mantengamos un poquito mejor En mi caso creo que no ha he hecho efecto todavía <risa> pero... A mí me ayuda para, como doy muchas clases y tengo hijos y todo, me da mucha energía Ah, ya, mm. muy bien Veremos la siguiente fotografía, por favor Ay. Wow. Él es el afortunado Él es mi esposo, sí ¿Qué se llama el esposo? ¿Gustavo qué? Diez de Medina Diez de Medina, ¿cómo estás Gustavo? Estamos seguros <risa> que estás viendo en estos momentos el programa <risa> Él es Sí. ¿Cómo se enamoraron? Eh, bueno, yo acababa de llegar de Buenos Aires y fue un flechazo, así. ¿En qué lugar? Nos vimos muchas durante meses por la calle sin hablar, yeah. porque yo decía, si me habla él, algo va a pasar, hasta que un día hablamos y al año nos casamos. Ah, qué lindo. Fue muy así, qué bien. muy, creo que era Amor de a primera días. vista. Pues sí, nos encontramos, yo creo. Esas sí. energías que fluyen, ¿no? De un ser humano al otro. Me ¿no? emociona, porque uno dice, pasa el tiempo, pero yo creo que es es como la parte más importante, ¿no? ¿Aquí en La Paz? En La Paz, sí. ¿En las calles de...? En las calles, así nos vimos, nos veíamos después en algunos <risa> pubs, que me hablen. ¿Coincidían que me hable. ustedes entonces? Comenzamos si se a veían... coincidir, sí. Y después uh, nos dimos cuenta que éramos compañeros de guardería, pero eso más adelante. Uh, muy ¿Verdad? Leve. A ver, cuéntanos eso. Sí, poquito. porque yo estaba viendo un álbum de él y lo vi en el álbum a mi abuelo, que mi abuelo iba siempre a sacarnos fotos a la guardería. Yeah. Y le gustaba <risa> hacer mi curso, fui a los videos que tengo de mi abuelo, esos antiguos, y en el yeah. video lo descubro a Gus, así que Gus era mi compañero. Era tu compañero, de y ahora tu compañero de vida, ¿no? De vida, sí. Qué bien. Sí, sí, sí. ¿Qué piensas del amor? Para mí es, es como que el motor de todo. O sea, yo no me imagino, creo que es lo que te da aire y te da impulso para seguir y que... Que sí, el amor es lindo y que el amor existe y que el amor es mágico y que es de cuento, yo sí creo Sí, sin duda Sí, sí totalmente De verdad que sí, con subidas y bajadas, con totalmente, luces Totalmente, porque es parte de la vida, pero eso es como ir de la mano, es tener un compañero, ¿no? Qué sí. lindo es ver una persona enamorada Ay, sí De verdad que sí, ¿no? Sí, hoy es su cumpleaños ¿Cuántos años de casados Cumplimos 15 años 15 años. A ver, esta es tu cámara, querida Trudy, ¿qué le dirías ahora en vivo e directo a nivel nacional e internacional, que te miran a esta hora de la noche aquí en Referentes? Vamos, las mejores palabras. Póngame una musiquita, de Carlos no. Montaner, por favor, algo romántico, el poder de tu amor, o en la cima del cielo. Vamos, Chilito, usted escapa el sonido. A ver. Nada, que es un regalo de vida habernos encontrado y que creo que, que cada día que, que pasa el día, con toda la locura que tenemos, Saber que, que vas a estar a mi lado y que vamos a tener ese momento de hablar y de tomarnos un té y despertarme a tu lado, creo que es lo que da sentido a mi vida. Muy bien, bravo, que viva el amor. Muy bien, Trudi Gustavo, un saludo a Gustavo, ya tendremos la oportunidad de conocerlo también. Por supuesto. También. ¿No? A ver, eh, vamos a ver otra fotografía en nuestro sector de bitácora, por favor. Wow. A ver, déjame ver esta fotografía, por favor. ¿Estás embarazada? Estoy embarazada de Lara, que es mi última hija. ¿Tú tienes eh, hijita? Sí, he bailado embarazada con mis tres hijos. No me external. digas. ¿Sí? ¿Y no es peligroso? Eh, no, bueno, después de eso, ahí tenía Lara como cuatro meses, después ya no, ¿no? O cinco, creo. Pero sí, o sea, tú manejas, ¿no? Pero para mí era muy importante primero mostrar el cuerpo de una bailarina gestando, que es lo más natural. Claro. Y honrar ese cambio fisiológico y la magia de poder habitar el escenario con alguien más dentro tuyo. Así que ah. ha sido de mis presentaciones, he bailado con mis tres hijos y así lo mejor. ¿Y qué dicen tus hijos ahora? Cuando eh, ven esas fotos así se emociona, que en, en, no en, pueden en, creerle. Si estábamos bailando juntos un dúo y, y me dicen, ¡ah, oh, mamá, así hermoso". sí, hermoso! ¿Alguno de tus tres hijos va a ser bailarín o los tres? Los tres hacen ballet. O sea, Agustín ya. tiene 10 y hace ballet y es futbolista y hace ballet. y Mateo o sea, hace ballet. Y Lara empezó hace unos días, así que... Yo no quiero imponerles que sean bailarines, pero sí quiero que hagan algo con el cuerpo porque creo que el arte te hace mover mucho internamente. Así, es, sin duda. Así que les va a servir también para tener un cuerpo flexible, sano, uh -huh. seguros de ellos. Uh -huh. ¿Qué edad tiene el mayor? Diez. Diez añitos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué dicen sus compañeros en clase? Yo te contaba una experiencia de un amigo que allá en Camiri, en mi tierra natal, eh, su mamá era una profesora de danza clásica. Y él cada fin de año pues bailaba y nosotros íbamos a verlo, comprábamos la entradita solo por molestarlo, te cuento. Bueno, la, de muchachos, sí. ¿no? La, la, esos, esos juegos que tenemos que hoy en día más bien sería, ver, sería extraordinario verlo a mi amigo bailar otra vez, ¿no? Se sorprenden porque igual ha cambiado mucho, ¿no? Hay mucho más escuelas de hip hop y el hip hop es un paso después para otra técnica. Pero igual les sorprende, además va al fútbol que es su pasión. Y las mamás lo ven súper ágil y me dice ¿qué hace tu hijo para ser tan ágil? Y yo les digo a las mamás, ballet, ballet" y me miran como ballet, full fútbol. Claro. Pero les ha dado como esa seguridad de reafirmarse como hombres y que el arte no tiene género. Uh -huh. Así que me parece que es como, y además tener el cuerpo muy flexible, que eso te ayuda para la vida, ¿no? Uh -huh. Antes tú me mencionabas, me decías, he tenido muchos amigos gays, ¿no? Eres prejuicioso. Para nada, para nada, me parece que... Que en realidad la vida es eso, descubrir, descubrirte y decir yo soy esto... Y quiero serlo y está perfecto. Todos tenemos el derecho a, a elegir. Yo soy... Si tus hijos tuvieran totalmente. una elección No tendrían ningún, ningún problema. Ningún. Yo creo, no, totalmente. Nada. Tengo mis mejores amigos y gente hermosa que he conocido. No tiene que sí. no tiene nada que ver la elección sexual claro. ni de vida, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Estamos seguros de aquello. Totalmente. Nosotros igual hemos tenido en la vida, nos conocemos con mucha gente que tiene otras preferencias sexuales, pero y son personas más bien maravillosas. Totalmente. ¿no? Es lo mismo. Es una y no persona... tienes por qué clasificarla no, no, no, por, no, no, por tu gusto, preferencia, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Qué lindo, Trudy. Sí. la verdad que me encanta compartir contigo. A ver, la última fotografía en nuestro sector de Bitácora. ¡Wow! Ah. La familia, ahí están los chicos y Lara. Lara, están Lara, Agustín, Mateo y Gustavo, sí, en una ah. Navidad. Ajá. Ah, ¡Qué bien! Sí. Qué linda fotografía. Sí, ¿No? es muy hermosa. ¿Hace cuándo se sacó esa foto? Bueno, esa fue eh, antes de de la pandemia, sí, antes de la pandemia pues, Ah, sí. miramos. La Navidad cuando todavía la familia se juntaba uh -huh. <ríe> Grande, ver, ¿no? Qué lindo, sí, ¿no? Cuando sí. estábamos todos, ¿no? Pero uh -huh. ya ojalá Dios pronto, quiera que volvamos sí. pronto A estar nuevamente y a reencontrarnos Con nuestros seres queridos Y a tener esas eh, actividades O esos eventos familiares Necesarios. que son Donde se llama la gente, ¿no? Tenemos preparado otro video, por favor, Lara Para que puedas ver uh -huh. de la gente que te quiere Y que quiere compartir también contigo En estos minutos en nuestro programa Referentes me estaba volviendo de pasar clases en el conservatorio con la guitarra en el brazo y él estaba con su bolso de manera. y bueno, nos quedamos viendo mucho tiempo, nos reíamos y no hablamos y así fueron varias veces ¿no? eh, Así que en una de esas, en la fiesta de unos amigos coincidimos y, y lo lindo fue que el momento en que nos... Quedamos cara a cara, nos preguntamos el nombre del mismo tiempo y nos quedamos matando de Cristo. Mamá, soy Agustín, tu hijo, y eres una de las cosas que mejor me han pasado en toda mi vida. Eh, te quiero mucho, mucho, mucho y te deseo todo lo mejor. Todas las mamás del mundo, pero tú eres la mejor mamá del mundo que ha existido y yo te amo mucho. le ¡Mucho! ¡Mucho! Mucho. Qué lindo. Ay, no, me emociona, sí, son hermosos. ¿Te gustó la sorpresa? Me encanta. ¿Sí? ¿Eres emotiva? Uh, estoy controlando. Estás controlando llorar a nivel nacional. Todos lo hemos llorado a nivel nacional. Sí, no hay problema. Soy súper emotiva, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. No, la menor, me encantó, ¿no? Uh, te amo mucho uh, y te amo mucho uh, y te amo uh, mucho, ¿no? Qué qué su, hermosa, su discurso. Hermosa, sí, sí. Es ¿Sí? el motor de mi vida. Sí. Gustavo igual, te agradece por ser con su compañera de vida hermoso, él siempre es, sí, es muy hermoso, gracias. Bueno, tu pasión, la danza, eh, por lo visto tienes una familia muy interesante, muy linda, muy estructurada, al igual que el trabajo que tú realizas en, en tu escuela de danza, ¿no? Mandala. sí. Sí, que es mi segunda familia. ¿Cuánta gente participa tenemos, o es parte de? Son varios cursos, ¿no? Desde los tres años hasta las más adolescentes. Entonces tenemos como unas 100 alumnas, más o menos. Wow. En la pandemia hemos tenido como todos altas y bajas, pero bueno, la vida sigue, ¿no? Pasaste clases en la pandemia. Online, las chicas se pusieron la. Estuvimos un año online y ahora ya estamos en sala. Desde tu casa hacíamos todo. Yo tuve todo que transformar, me hice una sala, bueno, todos, ¿no? Ay, ya, qué bien. Me hice barro de ballet, todos. Pero ahí mismo, la, en tu casa. Sí, ahí, ahí se quedó porque seguimos. Eh, bueno, y estamos en la escuela casi presencial, pero tenemos gente que todavía está online, ¿no? ¿Y cómo viste esa experiencia de poder adaptar tu, tu hogar para poder continuar con tu pasión, no? Porque Ha tenido de todo para todos, creo, ¿no? Al principio me sentía como que yo soy muy activa y estar en casa ha sido hermoso porque hemos estado en un, una burbuja familiar uh -huh. maravillosa, pero extrañaba mucho la sala, ¿no? Uh -huh. Me costó encontrar un espacio y el cuarto que tenía que ser de Agustín, uh -huh. lo volví la sala. Agustín <risa> wow, todavía no, no va a... bueno. Entonces, bueno, pero ha sido lindo porque ellos han podido ver de cerca también. Claro, ¿no? ¿no? Uh -huh. Te voy a dejar esta pregunta, porque al volver de la pausa, quiero que me la respondas, Super. por favor, porque mucha gente en nuestro sector de tertulia y también en las redes sociales escribe y pregunta cuáles son los atributos que tiene que tener una persona para poder in incursionar en la danza. Así que te dejo pensando, nos vamos Super. a una pausa, y acá sin la recta final de nuestro programa Referentes.